Voy, tengo una pregunta, ¿ves bien que un jugador decida cambiar su personaje sin que se le muera porque siente que no aporta nada al grupo? No lo veo mal, pero la pregunta es, ¿el aporte es realmente el? va a cambiar no aportar nada al grupo por, por tener otro personaje? Suena a que no está mal, capaz se cansó o no se le ocurre nada nuevo, eso puede pasar. Y tal vez tiene ganas de jugar otra cosa. Es, está bien, es común. Pero, qué sé yo. Por ahí, lo que puedes hacer es buscar entre, con él, ayudarlo a buscar un, un camino en el que el personaje sea más, tenga más cosas para hacer. O, o que haga valorarse. Tipo, valorar lo que él puede hacer. NS Off Topic pregunta. Consejo para ir leyendo los manuales. Y no solo tan pesado. Estoy releyendo el manual de jugar y quiero leerme todos los manuales posibles, pero se hace pesado. A ver, creo que sigue por acá. ¡Uy! Ah, ¿para que no sea tan pesado? Eh, yo los leo lento. Porque, bueno, es un manual. Y y a veces no es divertido. Sobre todo la parte de las reglas. Aparte que es lore, está buenísimo. Eh, eso siempre, siempre, siempre está lindo porque es como leer un libro de ficción. Pero yo los leo de a poco. Leo... Eh, Viste que los capítulos se separan en secciones, bueno, me leo una sección, dejo unos días, leo otra sección, dejo unos días y así, y así, como para que sea más fácil eh, de digerir el manual, porque sí, ponele los hechizos en el manual del jugador, que son un montón, o los objetos del manual del DM, eso, eso es lo que más me cuesta leer, porque... Son pequeñas pequeños textos con el mismo formato, uno atrás de otro, uno atrás de otro Eso es lo que más me cuesta leer y... A ah, esos los tengo que leer. los, los esparzo con más tiempo De hecho, cuando llego, llego a alguna de esas partes de los manuales Me salto todo, leo lo que sigue y cuando termino el manual recién leo los hechizos o los objetos Porque es, es muy aburrido para mí Hasta que empezaste a leerlo y empezaste a decir No, este hechizo está re bueno, para, uh, estaría bueno un personaje que haga esto de esta manera pero al principio me cuesta <risa> Víctor Valencia Hernández pregunta necesito ayuda para hacer un festival en D&D pero estoy algo seco de ideas en actividades <coughs> pero estoy algo seco en ideas de actividades ah vos querés tipo una feria sería algo así y primero habría que empezar por qué es lo que se celebra eh, tipo, supongamos, ¿qué sé yo se celebra eh, hoy hace 5 años que se se logró la paz en el reino de Tarán. entonces se pueden hacer pequeños juegos que hagan referencia a ese momento por ejemplo tal vez un captura de la bandera eh, algún curso de arquería tal vez justas o, o un combate de espadas no letal, digamos, simplemente a Hacer puntos y marcar. Eh, algo más artístico, relacionado con la música o el baile. Y la poesía puede ser también. Que eso bueno, lo pueden juzgar entre todos. Yo me acuerdo tener concursos de insultos entre bardos. Ese, ese siempre es divertido, está bueno. Eh, algo así. Y si quieres algo con un tablero, podés tener un. tipo un. hacer un laberinto en un maizal y que haya pequeños encuentros, no de combate, sino de acertijos allá adentro y eso y eso va a estar bueno porque va a incluir el tablero dentro del festival si es una sesión sin combate Juan Cardoso Quiero crear una campaña pero no sé cómo hacerla, ya que es mi primera vez quiero que los trasfondos de los personajes sean la base de mi historia ¿Cómo puedo hacer la campaña? Bien <risa> Tenemos un, un video, de hecho, de nuestros primeros videos de cómo hacer una campaña y ahí damos unas pautas, pero sí Vos ya tenés una base, eso es lo importante. Vos sabés que los trasfondos de los personajes tienen que ser la base de la historia. Bien, arma los personajes de los jugadores. <risa> o por lo menos preguntarles qué trasfondos van a usar, decirle que definan uno, que va a ser importante para la campaña. Y en base a eso construí. Tal vez tenés, qué sé yo, un soldado, un marinero, un sabio y un ermitaño. Bien, ahí hay algo, hay una historia. Tal vez se conocieron porque... Buscaban transporte en el barco del marinero que iba de una isla a otro comerciando y cosas así. Pero si vos ya tenés una base, lo que te falta, yo siempre digo, crea de, de atrás para adelante. Un suceso final, que te guste, algo importante y construí al revés. Todo lo que lleva a, esa, a ese punto, lo, lo vas anotando lo que te parece... Y una vez que tenés varias cosas, empezás a dirigir y ves cómo llegar a estos puntos importantes y a ese final que tenés pensado. Que puede no pasar, pero... A otro lado van a llegar. Andrés Rí. ¿Qué me recomendás tener en cuenta para hacer una escena donde ardillas zombies intentan invadir una casa dentro donde están atrapados los jugadores cuando amanezca la invasión termina? <risa> eh... Una invasión donde... O sea, los jugadores están en una casa y de repente hay un montón de ardillas zombies atacándolos. Yo lo que haría es darle a los jugadores la posibilidad de enfrentarse a varias ardillas a la vez. No solo con, con sus armas y sus hechizos, sino que es, tal vez derribando algún mueble y aplastando, no sé, siete ardillas. Tratando de, de tapar los, los agujeros por donde entran las ardillas también estaría bueno. Eh los haría jugar mucho con el terreno para la defensa no solo de, de usar su combate sino tapar ojeros. Eh, si las ardillas lo vienen corriendo por un lugar poder cerrar una puerta y trabarla y esconderse, algo así jugar mucho con el terreno Carlos Gutiérrez, hola, llegué en una partida tengo puros jugadores novatos y uno experimentado y este último habla mucho y los dirige en combate ¿cómo evitar esto? ¿les doy escenas propias por trasfondo y combate? sí esa es buena idea, como que darle forzar el espacio para que cada uno tenga la posibilidad de ser el protagonista principal y la otra es puedes hablar con él y decirle me encanta cómo contribuís está bueno que los ayudes pero fíjate que está tomando las decisiones por ellos trata de guiarlos no de, de, de, de mostrarles el camino y y algo así trata de que de que este jugador sea para vos un recurso y no algo que, que Torpezca el aprendizaje de los demás Santiago López Ochoa Buenas ¿Está bien ser de M? ¿Está bien ser de M y no, tenés, no tener ganas de concluir la campaña Porque ya no te sientes inspirado O con ánimos de seguir? ¿Cómo manejas esta situación? Está buena la pregunta, me gustó Eh... Eso, eso pasa, digamos. Por si un jugador no tiene ganas de jugar, los demás pueden seguir jugando. Mientras el DM sigue haciendo material, etc. Pero en el momento en que el DM no tiene más ganas de jugar. y se termina la mesa. Eh, cuando no tenés más ganas, no tenés más ganas. Esta es una pregunta que cada tanto me hacen, digamos. No, no, no es recurrente para nada, pero me han preguntado. Che, mira. Está pasando esto en la mesa, como me gusta organizar y lo que sea. Y yo lo primero que le pregunto es, ¿ustedes tienen, tenés ganas de seguir dirigiendo? No, bueno, entonces, ya está, listo, eso, no hay más nada para hacer. Lo que se puede hacer, y lo recomiendo, es poner una pausa, como para darle un descanso al DM y tal vez venga con, con más ganas, eso estaría bueno. Pero bueno, a veces pasa, a veces pasa y es una pena, porque los jugadores van a tener ganas de jugar. De todas maneras, muchas mesas empezaron de esta manera Muchos DMs empezaron así Tenían un DM que un día dejó de dirigir Porque no tenía más ganas Y alguno tenía que agarrar el, el lugar Y uno de ellos dijo Yo quiero ser DM Tomó el lugar y siguió dirigiendo Y continuó una aventura con el resto de la gente O con nuevos jugadores La verdad que La mejor manera de De hacer esto es Serle honesto a los jugadores Chicos, miren, ya no... Ya no tengo ganas. Estos son los motivos. Eh, lo estuve pensando un rato y. No me sale más. Espe espero que. Si, si se le ocurre algo para hacer, tipo ponerle pausa, juntarnos para otra cosa. Algo así. Bastardo, León. ¿Alguna vez más a un solo jugador? ¿Algún consejo para el DM y para el otro jugador? Una vez lo intenté, pero no se sintió bien. Lo que sí vi fue gente jugando con un solo jugador y la aventura duraba 40 minutos, media hora porque la cantidad de recursos de, del jugador es muy escasa porque tiene una sola persona y y del DM tenía que hacer un montón de cosas porque mientras el jugador no hablaba tenía que hablar el DM y así, entonces como que había mucho tiempo para los dos todo, constantemente y tenían que, que llenar todos los, los agujeros, no había nadie más para echarla mi consejo, hagan campañas a, sesiones cortas, 30-40 minutos. No se van a poner a, a jugar back, tal vez lo puedan hacer, una, una sesión de qué sé yo, 4 o 5 horas de a dos personas. Está difícil, pero lo que se puede hacer es que el jugador o contrata algún mercenario o que se le suma algún NPC o, o tenga algún compañero animal que lo ayude a pelear. Y el DM tiene que planificar los combates, encuentro y acertijos en base a todas las habilidades que tiene el jugador, así que es muy personal la aventura Madex ¿Qué juego recomienda el DM para máster y jugadores primerizos? perdón si ya se habló de esto no hay problema eh, lo que les recomiendo es ¿qué quieren jugar? si quieren empezar un juego desde cero hay hay muchos muy accesibles, por ejemplo vieja escuela que tiene un sistema muy, muy libre a la hora de, de interpretación. de quinta edición, la verdad que es muy ameno, muy sencillo para empezar a jugar. Es muy, no es muy complicado. En un punto se resuelven las cosas, es si tenés ventaja o no tenés ventaja, y si tenés, sos competente o no sos competente. Una vez que se, re, se responden esas preguntas, después se, se, se tiran los dados nada más. Y... Pero depende de lo que quieran jugar, tal vez quieran jugar eh, algo, algo espacial, entonces pueden jugar Starfinder o quieren jugar eh, algo de misterio y terror. Está la llama de Tulu, cultos innombrables, eh. o quieren jugar, bueno, vampiro. Vampiro, vampiro y Tulu son, son un poco más, más rebuscados en las reglas, pero si se ponen a leer, ya está, alguno de esos. La respuesta, la, la respuesta a esa pregunta es ¿Qué es lo que quieren jugar? Y ahí se puede, se puede buscar algo. Santiago López 8 a. ¿Hay alguna diferencia entre una campaña de buenos a una campaña de malos? ¿Qué crees tú? <ríe> sí <ríe> eh, Si bien hay como un entendimiento Sobre eh, Que casi todas las aventuras son de buenos La verdad es que los jugadores pueden optar por cualquier alineamiento es una cuestión de comodidad que no sean malos pero si hay algo que noto o noté en las campañas donde todos los jugadores son malos es que estas aventuras duran muy poco rara vez los jugadores tienen la capacidad de ser malos no la capacidad sino la la, la, la ambición necesaria para ser alguien malo y actuar de forma despiadada hacia gente en general y por parte del DM vos tenés que darle posibilidades en las que ellos hagan sus fechorías o consigan objetivos ganados eh, de maneras de dudosa moralidad. Para mí es eso. Entonces, si el DM no está preparado para proveerle eh, los recursos que ellos necesitan para ser malos y los jugadores tampoco están preparados para o usar esos recursos o eh, generarse los propios, la campaña va a durar muy poco sobre todo, digamos, cuando, por el, cuando en mis años jóvenes venía uno y se armaba un bárbaro caótico marvado, duraba una sesión 2. porque era, era simplemente estúpido, era caótico estúpido, no era caótico malo eh, Y las campañas buenas tienden a durar más porque los jugadores hacen menos cosas que generen problemas para la sociedad. Suelen, de hecho, lo contrario, suelen ayudar a, a, al, al general de la gente <ríe> algo así pero para mí es, es eso, las campañas de malos duran menos, porque son un poco más difíciles de llegar a la de malos Martín Plox, hola León, ¿cómo puedo hacer para evitar que la campaña la pierda su rumbo? tengo problemas para mantener la sesión en orden <tose> sesión en orden imagino que es porque los jugadores hacen cualquier otra cosa en vez de avanzar la aventura <ríe> sospecho que es eso eh, si es eso la respuesta siempre es, es mostrarles las consecuencias de su falta de acciones porque no solo es mostrar las consecuencias de las cosas que hacen sino de cuando no hacen algo qué es lo que pasa con el resto del mundo y y si lo que están haciendo es realmente cualquier otra cosa se están poniendo a qué sé yo barrer la vereda decirles chicos esto es súper divertido ya lo hicimos un rato largo tengo ganas de salir a aventura yo preparé todo esto para esta sesión y para la anterior quiero jugar un poco de juego yo también así que antes eh, de los jugadores vos también como DM querés jugar y tu juego requiere otra cosa es que es la preparación durante tu tiempo libre, eh, preparación, lectura de manuales, aprendizaje de reglas, etc. Y, y tenés el mismo derecho que ellos a disfrutar de la aventura. Así que es charlar con ellos y mostrarles las consecuencias de la falta de acciones que tienen. Importantísimas. Eso es todo por hoy. Gracias por pasar, gracias por responder las preguntas y por ayudar a las respuestas. Eso estuvo buenísimo. Nos vemos en el próximo stream.